Amigos de Icepeak Spanish, bienvenidos al cuarto día de inmersión aquí en la Ciudad de México. La verdad es que los estudiantes están progresando eh, de como llegaron. Practicar 24 horas funciona muchísimo más que estar en clases particulares, así que por eso es este curso. El día de hoy, además de nuestro desayuno que nos va a preparar nuestra Chef Moca, vamos a ir al Museo de Antropología e Historia. Eh, va a estar un guía que es especialista antropólogo y explicándonos todo acerca de las culturas que vamos a ver en el museo. Y vamos a estar escuchando la forma en la que él habla, porque pues, no se trata solamente de que yo enseñe, sino que eh, conozcan y aprendan eh, las formas de hablar y los acentos de otras personas y por último vamos a ir a probar una deliciosa birria que es un caldo de borrego oveja como le dicen muchos eh, deliciosa es en un lugar muy particular aquí en la Ciudad de México porque van a trabajar muchas personas de oficina que nosotros conocemos como godines así que pues vamos a seguir practicando español en Inmersión México día de hoy tenemos flautas vamos a hacer de flor de jamaica y de puyo. también va a haber licuado de mamey fresco ¿Qué tal? pues ni modo no, pues no ¿Se llama estrecho? Eh. Sí. Ah, espeso. Espeso. ¿Así está bien? gracias. Con gusto. Estrecho es... Es en un lugar por donde no puedes pasar sí. bien. Ah, oh, sí, sí. No, sí. Así es, exactamente. Estrecho y espeso. Espeso. Ah, Espeso. Espeso. Claro, espeso. Espeso. Así es. Espeso. Licuado, ¿sí? Licuado. ¿Creo que es licuado? Es licuado. Líquido. Licuado. Licuado. Licuado. Licuado. Licuado. No, líquido. No. Sí. También. El licuado es líquido. Sí, el, el, el, agua, el agua está líquido, el café está líquido, este está líquido, pero el nombre específico para esto es licuado. Líquido es. Sí, sí. Posiblemente fruta como la carambola, que es un poco amarga, les vaya a gustar más con la miel. Mm. Entonces tenemos miel, granola, hay guacamole y las flautas es una tortilla rellena, frita. El día de hoy tenemos flautas de pollo y de flor de jamaica. Mm, Espero wow. que las disfruten mucho. Tenemos nuestra salsa macha que ya conocen y hice guacamole para acompañarlas. Buen provecho. Hago cenas y experiencias sensoriales. De hecho, a ustedes les va a tocar una eh, eh, la próxima semana. Uf. Okay. si o si dices película, tú les ¿no? ¿no? ¿No dijiste sí pero tengo consigo, que decir a ellos si tú dices si tú dices a ellos les dije Está siendo muy específica pero no, si por ejemplo no, y puedes hacer esa misma pregunta por ejemplo tú me dices a mí si yo no, les no, dije no, a no, quién no, no pero si me dices, yo les dije, ah, ya sé que es a ellos. Hola, amigos de I Speak Spanish. Estamos el día de hoy en el Museo de Antropología e Historia. Así que vamos a ir a visitar... ¿Cosas prehispánicas? Prehispánicas, sí. ¿Qué más vamos a visitar? Uh, no sé. <risa> <risa> voy a seguir... <risa> uh, voy a seguir tú siempre. Ok. <risa> De ahí nos metemos. Para mí es muy importante que ustedes comprendan el tiempo y espacio. ¿sí? Y vamos a ver este mapa de Mesoamérica. Mesoamérica quiere decir la América Media. Esto es importante porque es la última cultura con la cual tienen contacto los españoles, en este caso Hernán Cortés. Entonces ya tenemos los tres periodos, Preclásico, Clásico y Postclásico. ¿Sí? Esto que vemos es un complejo de la muerte que dejaron, los aztecas lo dejaron en Teotihuacán, ahí lo dejaron frente a la pirámide del sol, ahí fue encontrado, los aztecas lo hicieron y lo dejaron allí, y ahí fue encontrado. Aquí vemos todo el área maya representada por su ecosistema, ¿sí? es muy rica, aquí está el quetzal, que es la ave que vimos, que las plumas son para... El penacho de Mojés, su Majestad, el que está. jóvenes? ¿Cuándo vas? Pues ¿Cuándo, cuándo acaban ¿Cuándo de bajarse, amigos. Si gustan, si pagan los jóvenes, muy especiales si no, en 20 minutos más. ¿20 minutos? Si busca el pedo, ahí te ¿Y tú mismo, Carlos? 20 Gracias, Carlos.